Comandante Nacional que Bolivia Suyumante, General Yuri Calderón Camachera, Chunca 15 años Uniformados Cancú Mandados de Baja Maipitas Cancú Vinculazas Cobros Irregulares Necta. Dan cuentas al momento que fueron dados de baja ya en esta gestión más de 30 policías. Y lo decimos nosotros porque nosotros como policías los hemos identificado, los hemos llevado a estrados primero disciplinarios y luego judiciales para que en su caso sean enviados también a las cárceles del país por cometer delitos graves como vinculación al narcotráfico o vinculación a la corrupción. Kai medida can de reestructuración que ruasan policía boliviana y jinata manamunanancu chu kanancuta chay tipo de irregularidades. Por culpa de unos cuantos policías no podemos estar en vilo, no podemos eh, poner en situación de riesgo a toda una sociedad. Somos más de 38 mil policías, estamos ya cerca de los 40 mil, y no todos son corruptos. Los policías somos hombres honestos, hombres que amamos nuestra institución, atacado por tres pesos. En este caso, tres pesos de eh, diferentes razas, según se menciona, es un peso de raza pitbull, raza de rottweiler y un peso, un peso de raza mestiza. Es así que ha sido auxiliada inmediatamente por algunos trabajadores que se encontraban en el lugar, alejando a los perros con palas y picotas. Esta señora ha sido trasladada en primera instancia al hospital viena de Emergencia, ya que presentaba heridas y eh, lesiones de, por mordedura en el antebrazo derecho, como también eh, en los tobillos de ambos pies. Eh, obviamente por la gravedad de las heridas, después ha sido trasladada al hospital eh, Univalle. De la misma manera se ha procedido al arresto, en este caso, de los familiares, porque no ha habido ninguna denuncia, por eh, supuesto que no quería hacerla la señora por tratarse de un familiar, se ha aperturado de oficio por el eh, delito de eh, ataque, en este caso por lesiones causadas por animales. De esta forma se ha arrestado a la dueña que es, eh, tiene eh, 61 años y al hijo eh, que tiene 27 años, ambos que son propietarios de los cánceres.